Como ha la Contesa, Roo, de a es un de pública. Al de pública, y la ley, eh, de la educación pública. En concreto, me sentía es de la Roo, siempre de persona, Y ya por aquel tiempo, a años, no nos faltaba mucha Porque, claro, se han comido, se han comido, se a mí me y que que un para los alumnos, y no fue que por esos profesores que salga muy haber llegado a la universidad, los porque ya se va a la profesora que le preguntan muy y por algún que mundo, que de no pero los recursos los trae se y tienen Y ahora pues la, 11, que en asamble, la educación. Llegando a la parte, mucho tarde, por otra parte, muchas más cosas en la educación de esta. Y la área más las de nuestra ciudad se verá aún más desentrada y todas las ideas de integración si social no bien, se han dejado atrás. Porque, obviamente, si no se cuenta con la comunidad educativa, si no se cuenta con los padres, los ancianos, los profesores, los estudiantes, todo el mundo se hace para que, que eso sola, de un momento solo, no será posible. Y por eso yo me sumo a la mesa del 9 de marzo de su sala a las 4 la de la mañana. Muchas vale, Bueno, yo soy docente de un centro de titularidad pública y de Sina de Córdoba. Tengo una presentación de muchos recetos porque queremos hablar del empleo del Ayuntamiento de nuestra ciudad para destacar la serie de reivindicaciones que consideramos fundamentales para la mejora de la calidad de la educación pública. Venimos porque creemos que no es momento de entrar en la la competencia entre administraciones, de echarse la pelota de uno a otro. Creemos que un ayuntamiento que tiene que ocupar de todo lo que pasa en su ciudad, todo lo que ocurre en su vecino y vecino. Así, os pues digo a cada uno de los grupos municipales que se posicionen y demuestren ahora si están aquí para protegerlos, representarlos, apoyar esta moción, o si por el contrario, estaba aquí para gastar dinero y tratar de impedir que tiene den estas reivindicaciones a su administración activa, la Junta de Andalucía no de Casa y el a Central en rechazando esta opción. Pedimos que se olviden de su alianza, como algunos diputados han dicho. Y yo tengo en función de las reivindicaciones que presentarles, que son sensatas y justas. Porque uno puede estar de acuerdo con que para mejorar la educación habría que aumentar el presupuesto, como se pide con la campaña de... Yo no puedo estar de acuerdo con que la planificación educativa se haga, se haga con un buen uso de los recursos y espacios públicos existentes. No decimos nada de que se eche a la de la concertada, no estamos en contra de la concertada y por supuesto no de la primada. Solo pedimos que se utilicen los recursos de manera adecuada, que es lo que se dice en el acuerdo no puedo estar de acuerdo con que Que el acuerdo 3 no es solo un compromiso, sino que son la responsabilidad de este ayuntamiento explicar a la gente cómo funciona su centro y que se escolarice con ella. Vino sí, por estar de acuerdo con las reivindicaciones de la huelga, con lo que va en el acuerdo 4. La derogación de la 11 se ha firmado en el Congreso con eh, el apoyo de todos los partidos, el clave del pacto y la creación de una nueva ley, pero se ha firmado por todos los partidos hasta el pata en contra ahora, a ver si yo la noche. Las han penalizado. Todas los apoyaron también, pero pedimos que ese apoyo se afirme hasta que se la vuelva ley. Pedimos no a los reportes vengan de donde vengan. ¿Alguien está a favor de los reportes? Así, pedimos que se apoye esta moción, que se trasladen a resto de la Administración en nuestras reivindicaciones. Y ya veremos cómo seguimos la lucha, pero pedimos que ninguna de las misiones de hospitales que están aquí no hagan figura y no impida que esta reivindicación se traslade. Así yo, y todos los profesores, profesores, expertos, ayudos, estudiantes, nos tomamos la buena manera de tener un plan educativo del marzo, 9 de marzo. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Són, soy una niña de 4 y 6 años que puso a los niños en un tiempo. Con el a las madres, padres y familiares con un mito a La construcción de un modelo educativo que garantice un futuro digno y en igualdad. El periodo de presentación de solicitud de matrícula ya comenzó y supone una difícil elección para la mayoría de madres y padres que por primera vez escolarizan a sus hijos. Sus amigas y amigos, su aprendizaje, su personalidad, todo ello depende tanto del centro escrutivo que lo lógico es dedicar cierto esfuerzo para procurar la educaciones. En nuestra casa, como padres, teníamos claro que queríamos que nuestras hijas estuvieran en un centro público. Claro, queríamos asegurarnos de que su educación estuviera en el ámbito de condiciones de equidad, de igualdad de oportunidades y de calidad. Y eso lo íbamos a encontrar en la pública. Por eso nos enfala y aterra tanto la mitad de un cuando las existencias tardan varios días imponer. En el infantil, algunas son monitores y monitores. Se continúan recortando los recursos necesarios para el presupuesto escolar y la atención a la universidad. Las nuevas tecnologías siguen siendo la utopía en día a día de los centros escolares. En mi barrio, en el Distrito sureste, la oferta que realizan los centros concertados en la zona se ha ampliado en la última renovación cuatrienial con la concesión de nuevas líneas lo que ha provocado el debilitamiento de la red de enseñanza pública. Y por contra, el número de vacantes las por la delegación para ser ofertada en los últimos años en los centros educativos de titularidad pública ha sido muy inferior a la capacidad y recursos de los centros, incluso en contra de los propios centros. No es justo que con todos estos recortes y carencias se continúe financiando la escuela concertada con fondos públicos. No aceptamos las medidas de recorte y desmantelamiento que se ponen en marcha en la piezas de la situación económica. Sobre todo porque esto afecta a mis hijas, a las hijas e hijos de los familiares, a y amigas y amigos, vecinos y vecinos y abiertos de ciudadanos y ciudadanas.